Esta semana en Capital de los Simios Robo insólito Mono hurtó las pruebas de un asesinato y tuvieron que suspender el juicio ¿Habrá sido en primera línea? Yo cacho eh. Se quedó dormido mientras veía televisión Y despertó al caer a un narcotúnel que estaba construido bajo su casa Asesino muere de un infarto mientras se enterraba en el patio a la mujer que acababa de matar Ay ay ay En perú como tan weón Muere asaltante que huyó por las vías del metro y que provocó colapso en línea 1. Joven soñador quería pitearse a un Paco Culiao. ¡Mira qué lindo! Chile <risa> al día, nuestras redes, vamos a analizar la constitución que llegó como borrador. ¿Todo esto y mucho más en donde En la capital de los simios. Uh, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh oh oh oh oh Don profe, lo noto con eh, la voz cambiada está creciendo, está llegando y la puerta me llegó a la puerta efectivamente oh, ¿Sí? notas, estoy con una voz de mierda loco ¿Ve? Eso, eso pasa por estar eh, destapándose ahí ¿ah? las, las patitas Exactamente, o por andar tomando en la plaza claro, un dedo Me pilló el frío ahí tomando en la, en la cuneta Sí pues, ¿qué tiempo va aquello? Cuando uno uh... iba a la plaza con los amigos y Se ponía a tomar ese chimbombo O ese clásico jote Sí, el bola 4, el bola 8 Exactamente cagado frío uno llegaba con la garganta para el el otro día Pero, <coughs> se pasaba bien Sí, sí, cagado de frío sobre todo La planta, los pies así, pero gélida Claro. Pero uno igual ahí, digno, siempre mientras, frente del pie al cañón Mientras hubiera copete no se iba para la casa uno No, no, no, 3, no, 4 de la mañana a veces con dos grados bajo cero, no importa, seguimos tomando igual Claro A veces una neblina <risa> que tapaba todo, igual nomás ahí. Estoico Estoico, poniéndole, poniéndole bueno, sí Sí, pues, profe bueno. Pero el problema es que ahora estamos más viejitos Eso sí, pues Ahora ya no... Ya estamos como antes con más guata, más pelado Ahora sí que se siente mal frío Sí, pues, oiga, hecho hecho frío estos días, ¿eh? Sí, sí, está, está bien heladito, así que abríguense bien El cortachurro si van a salir <risa> ¿Y lluvia, no, ni nada, pues, profe? ¿Ah? Lluvia, no pasa nada No pasa nada con la lluvia Prometieron 4 milímetros para el viernes, nunca fue ¿4 milígramos? Y yo cacho que sí, nos tomamos sí. como 300 centímetros cúbicos <risa> <risa> Por lo bajo Claro Mientras no sean 4 gramos no, está todo bien Porque con eso le pasa a la gran head ledger Así que Claro, una guatona con moño. Claro Oigo, profe, vamos rápidamente a nuestra querida sección La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Como siempre, en nuestro primer bloque le echamos la vuelta al mundo Porque pasan cositas interesantes en el mundo, cosas curiosas Y cosas bien hueonas Exactamente, Y sí, Para que estamos con cosas Mira, un robo insólito Mono hurtó las pruebas de un asesinato Y tuvieron que suspender el juicio Un mono, power. Un simio un simio, sí, un simio yo, nuestro. Como le decía, yo creo que este es en primera línea. <risa> <risa> sí. El guardia que debía cuidar la evidencia, entre la que estaba el cuchillo usado en el crimen, apareció muerto después. Mm, chospechocho. ¿Se lo pitió el mono? No creo que el mono, pero... <risa> <risa> Mira, hay una canción del disco Fata Morgana de Mecánica Popular, la número 11, que se llama Luisa y el Mono. Y es terrible brígida, si quieren la escuchan, pero es terrible potente. ¿Tiene que ah, ver con esto, no? Sí, tenemos un monito asesino ahí. Ah, ya. Yeah. Sí. Un insólito robo cometido por un mono provocó que fuera suspendido un juicio por homicidio por el que dos hombres habían sido detenidos, según el medio Time of India. Ahí está. Po. Ahí está, profe, si hay más monos que indios. Sí, y eso es mucho decir. Sí. <risa> Autoridades aseguraron que el primate había hurtado un paquete con las 15 pruebas contra los señalados asesinos de un joven identificado como Chachikant Charma. ¿Será bueno con tiene, tiene nombre de Bollywood. Sí, sí. Pero de comida también, es como el charquicán Karma, el claro. <risa> <Chawarma. risa> charquicán con huevo. Claro. Como si se tratara de una película, también se informó que la evidencia había sido, entre comillas, guardada Debajo de un árbol en la comisaría porque no tenía espacio <risa> está A está más popofica, profe, oh... sospechosa la wea Que no, no, no puede ser, ¿cómo la guardáis debajo de un árbol? Po? ¿Y por qué no había espacio? Claro, o sea, tan, tan lenta la justicia en Dune o sea, ¿ya somos india, profe, nosotros? <risa> Vamos para allá, rapidito, <risa> buen, rapidito <risa> El caso del homicidio, que se vio suspendido por el robo del mono, se cometió en Jaipur en septiembre de 2016 Sí, en ah, Lenta la Justicia ¿Fue hace rato, viejo? Sí que, o sea, seis años esperando para poder juzgarlo, lo tienen listo, la fiscalía reúne todas las pruebas y llega un mono y se la roba. <risa> bueno, acá pasan cosas similares, por Así que... <risa> este caso. El fiscal condenó la incompetencia de la policía, sugiriendo que la excusa dada para no presentar las pruebas era inusual. Ahora, ¿Cómo cacharon estos desgraciados que el mono se robó la, la evidencia? ¿Lo, ¿Lo vieron corriendo con el paquetito? Capaz, pues, a, a lo mejor era como el perro de desventura. Ventura, ¿se acuerda cuando le hace sacar las llaves? Ah, <risa> verdad. <risa> Estaba entretenido el mono. Sí. Oye, pero los monos son brígidos. Si de repente, no sé, se ha visto videos, eh, que a la gente, por ejemplo, en Brasil o en otros países, cuando hay mucha... No sé si se dice manada, no tengo idea. Sí, manada. Eh, Nada de monos, eh, los es que eh, care palo les meten las manos en los bolsillos a los sí. en, en la India y en lugares cercanos. Hay una, una parte donde hay unos monos que son más o menos chicos, pero que los monos están como protegidos, entonces tú no podías hacerles nada. Y los monos son, que que sí, pues son monos te roban los celulares, te roban todo. De hecho, de ahí el Doblado sacó un, un vídeo para hacer uh -huh. como el flight de chileno. Que qué mejor descripción que esa. Sí. Sí, literalmente, y los monos ahí están ni te roban todo. Claro. Oiga, y cuando dice el fiscal condenó la incompetencia, ¿es como cuando Bachelet condena la guerra en Ucrania o alguna cosa así? Yo creo que por ahí va. No Ahora, sirve para ni una, pa. No sirve para ni una, pa. Ahora, que se hayan piteado al policía que estaba a cargo, también es como, eh, se me imagina que fue la familia. No sé por qué tengo esa pequeña duda que fue la familia del, del oxiso. Bueno. Ahí habrá que indagar después en, en esta noticia más a fondo Pero como le digo, profe, estas cuestiones pasan también acá Sí, pero como un mono te roba la pruebas de un asesinato? No ¿en verdad está buena película No con monos precisamente, pero sí con, con simios. Bueno, en Argentina la gente la, la suicida, así que Sí, pues la, la niés, ¿cómo es? La, Lo... ¿la es Sí, pues te nismaron Te <risas> En todo caso Ay, ay, ay Oiga, pero también pasan cosas en, en otro lado del mundo, profe Traemos una noticia también de México Oh, sí En donde un señor se quedó dormido mientras veía televisión Y despertó al caer a un narcotúnel que estaba construido bajo su casa La cueguita, güey <ríe> Hay que tener mucha cueva para eso, <ríe> Pero usted dice, ¿cueva para quedar vivo o cueva para tener un narcotúnel debajo de la casa? Justo un narcotúnel, te evitáis todo el tráfico <ríe> ¿Todo caso Sí Mire dice Martín Ríos de 26 años vivió momentos de incertidumbre luego que el martes pasado parte de su casa se desplomara mientras veía televisión en la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa en México ah, en Sinaloa pero es que allá son brígidos puro Oiga profe sabe que acá dice un eh, tipo de 26 años pero aparece en la foto de donde estamos viendo en la noticia un viejito de bigote de pelo blanco y otro más viejo que el... <risa> Sí no creo que sea el de 26 no, <risa> no, la verdad que no. O sea, tan cagado en México, pero nunca tanto. <risa> claro. Dice el joven: contó que era eso de las 3.30 de la madrugada cuando se levantó dentro de un agujero tras quedarse dormido frente al televisor. en la sala de su vivienda, informa forma Univisión. Pero ¿qué weón se quedó dormido y despertó al rato? Si me imagina que se despertó al caer, porque te imaginas así como: ah, estoy durmiendo bacán y de repente desperté así como: ¿Dónde estoy? ¿Qué, oh, ¿qué chucha pasó, en... <risa> no precisamente con un túnel de ajo en la casa Pero sin un camarote Yo dormía en la cama de arriba ¿Sí? Un pobre tipejo que dormía en la cama de abajo y la, eh, No sé si cachan los eh, eh, Estos eh, camarotes de madera Que solamente tienen un perno pasado en los largueros ¿Sí? Cuando no lo apretan bien Los largueros tienden a eh, correrse Entonces estos tienen palitos Que sostienen el colchón Claro, uno con el movimiento se empieza a mover en la noche Y estos largueros se empiezan empiezan a doblar y que, eh, tienen a quedar en forma diagonal y pase cagando con tabla, colchón y todo ¡Oh! La... <risa> Ay, el pobre jugón de abajo quedó para la cagada <risa> porque más encima se recibe, aparte de tu beso, se va a recibir todo el... el armatoste. Claro, todo lo armatoste bro. Y así, sin precaución, o sea, le cayó todo en la cara, el cuerpo oh, yo, yo. yo con el sueño pensé que lo había matado, ¿Sí? de verdad ¿Qué? Con el sueño siempre desperté, oh, dije me metí este weón Dice <risa> sanguchito Claro ¿Qué, ¿Qué clase de torre de... gemela era esa, weón? <risa> <risa> Usted es diabólico <risa> Ya dice, mire, el juego contó que eran, bueno, ya digo eso bro. Dice, pero no solo él fue el perjudicado Puesto que también cayeron consigo otros artefactos Como por ejemplo un sillón, una mesa, un florero y otros Muebles. ¿Habrá quedado lo ahora más por sorprendente eh. capaz lo único bueno claro lo más sorprendente de todo es que el agujero donde cayó el joven se trataba nada más y nada menos que de un narcotúnel construido por una organización criminal cuyas características eran similares a los que solía utilizar Joaquín el Chapo Guzmán ay ay ay eso es para cagar. tenía igual por Ten tenía un, un, una atracción turística debajo de la casa claro Aún impactado por lo sucedido, Ríos indicó que cuando desperté estaba en el hoyo. Sentí que eran las ramas, las raíces de la palmera que teníamos afuera. Ya cuando reaccioné yo estaba afuera, no supe ni cómo salí. <risa> Pese a su sorpresa, el joven aclaró que ya sabía de la existencia de este túnel, el cual pasa por lo menos a 8 hogares del sector, pero jamás pensó que el piso de su casa colapsaría de la noche a la mañana. Sabíamos que este túnel, eh, que estaba este túnel, los soldados lo aseguraron hace como 10 años aquí, como a dos casas, eh, pero nomás taparon la entrada. Además, no sabíamos eh, por dónde iba ni nada, sostuvo. Chua. Por otra parte, Hilario Ríos, padre de Martín, declaró, dejó en claro que la existencia del túnel ya se nos había olvidado. Se hizo. Eso, pero no sabían si pasaba por aquí o por otro lado Para finalizar, el hombre agradeció el hecho de que no haya pasado a mayores Puesto de que su hijo se pudo haber lesionado gravemente con la caída Dios guarde que pase algo ahí oh, No, eso no es nada que se hubiera hecho algo con la caída Que se hubiera encontrado directamente con algún jefe narco pasando por ahí oh. <risa> sí, eso es lo más brígido Pero tiene que haber estado a muy baja eh, profundidad el túnel Sí Para haber colapsado Chucha, pobre gente, man. pero y se, se habrá encontrado su, su medio kilo, no es que, claro, también es la otra cuestión. Por, por último, ya para cachar para donde llega ¿no? y, claro. y se ve la foto y está ahí uno yo grande, dejó la mía cagada. A lo mejor pasa para Estados Unidos, puede pasar sin problema, claro. Sin papeles. No necesita la green card, claro. El problema es que aquí recibe al otro lado. Man. El Chapo. Bueno, el Chapo. Algunos de los amigos del Chapo. En todo caso. Oye, y hablando de cagar túneles y cavar zanjas, no, ¿Mm? no, no vamos a hablar de casa, así que no, no, tranquilo. <risa> <risa> Asesino muere de un infarto mientras enterraba en el patio a la mujer que acababa de matar. ¿Qué mierda es esto, weón? <risa> <ríe> la mala cueva yo Esto es que esto sí que es bastante extraño, o sea eh... <ríe> qué ¿Qué crees esto? Sea? Yo cacho que estuvo, bueno, de partida ya tenía problemas al corazón Y lo otro, el nerviosismo, la ansiedad A lo mejor le jugaron una mala pasada O a lo mejor la, la oxisa resucitó y ahí se lo... <ríe> o, o hizo la oxisa la gran, ¿cómo se llama? Eh, el profesional ¿Cuál? ¿Se acuerda usted el final de la película Leon el profesional? Sí cuando estaba tirado en el suelo el otro y el buen ya creía que lo tenía muerto, porque ya le había disparado. Ah, verdad, y se para de la nave. ¿sí? ¿Ah? Y se para de la nada, pero es cuando no, saca la granada. No, si no se para la nada. Cuando pues. saca la los seguros le... de la granada. Claro, ya. le pasa los seguros de la granada al todo el tipo. Oh qué pedazo de escena, weón. A lo mejor la señora lo había envenenado, no sé, pues, un día antes, y el huevo justo le dio el infarto ahí. Y... Claro. Dice, un hombre estadounidense murió por un episodio cardíaco en el patio de su casa en el estado de Carolina del Sur, mientras enterraba a una mujer a la que había estrangulado, informaron autoridades locales este miércoles. Los funcionarios policiales respondieron a los informes de un hombre inconsciente en la ciudad de Trenton y al llegar a la casa encontraron muerto a Joseph McKinnon, de 60 años, ah, era igual. confirmaron el martes el alguacil del condado de Edgefield, Jody Rowland y el forense de esa jurisdicción, David Bunet, en un comunicado difundido por estos medios locales. Bueno, es increíble, ¿cómo te encuentras ¿Cómo muerto así? ¿Y, y no era tan viejo, po? ¿no? O sea, igual era tatita, 60 años. Sí, po, pero tampoco era que, no sé, po, ya la gente vive hasta los 85. Po. Sí, po. ¿Qué dijeron las autoridades? McKinnon no presentaba signos de traumatismo y se sospechaba que murió por causa natural, indicó el comunicado. Mientras claro, investigaba el infarto natural que Sí, buenísimo. obviamente. Mientras se <risas> la muerte y se notificaba a los familiares, se localizó un segundo cuerpo, en una fosa recién abierta, Patricia Ruth Dent, de 65 años y de la misma dirección, quien pareció haber muerto a causa de un crimen. Dent fue encontrada atada y envuelta en bolsas de basura dentro de la fosa. Las autopsias confirmaron las causas de ambas muertes. Las pruebas y las declaraciones de los testigos indican que McKinnon atacó a Dent en su casa. Ah, este loco la había estrangulado. Sí, yo lo leí en otro lado que el loco la había estrangulado, que tenía marcas de estrangulación en el cuello. ¿Ah, sí? Sí. Se la había piteado y cuando la estaba enterrando, pum, cago. Ahora, mi me imagino yo, no sé, pues ya te llama la policía así como Uy, hay un buen tirado ahí en el patio de la casa, en un hoyo. Ya, llega la policía, uy, ¿qué hace este por acá? Uy, está muerto. Ya, y vamos a cachar, no hay alguien más. Y encontrarse con que está la loca, está así casi momificada. Porque tiene que pasar igual varios días. Sí, pues antes de enterrarla. Pero Gon literalmente cavó su propia... tumba. Sí. <risa> Uy, ¿te imagináis la loca de verdad se haya muerto en la bolsa y el loco le haya dado miedo y se murió de un infarto por eso? Oh. O le haya jalado las patas y mientras estaba listo. No sé, profe. Oh. Pero esto nos demuestra las ironías de la vida. Sí. Inevitable acordarme del meme de <ríe> Felipito con el agrego oh, oh, oh, oh, oh, verdad feliz las vueltas de la vida sí <risa> sí profe oh, pero así Qué que ecuático, loco una tumba y sabes que era el estoy viendo una foto acá y la tumba era bien grande o sea el loco y el... se demoró caleta en cavar lo tenía todo lo en la misma tumba lo habrán encontrado ahí al lado o sea en la misma en la misma zanja que cavó para enterrar a su mujer y me parece que sí estaba al lado. porque en el otro lado donde le leí la noticia decía que el loco murió así como terminó de cavar tiró la pala y cayó. Así como, bueno, estoy listo. Que a lo mejor el loco con toda la ansiedad no aguantó el soponcio. Capaz que eh, lo haya hecho muy rápido, se terminó cansando mucho y le, le dio el ataque. Pero es que si ya tuviste claro. la sangre fría de llegar y matar a tu pareja, porque era, era la pareja de él, eh, estrangulándola, ¿Mm? ya la envolviste, o sea, ya había hecho toda la pega más, como más ruda, y que te venga a dar el infarto a ella cuando la tenés lista para enterrar No, esta loca, bueno, esta loca se... la vino a buscar y le tiró las patas. Eso se llama karma nomás por pues, profe. Sí, Karma casi mm. instantáneo Falta que te entren a robar a la productora nomás. <risa> <risa> Así que eso Vamos a una pausita profe y ya volvemos con más Capital de Lucía